Jimena Barón y Miss Bolivia lanzaron Sequema. La actriz y la cantante urbana estrenaron su canción con una importante letra en apoyo al feminismo. Dale play. Tras mucha espera, Miss Bolivia y Jimena Barón estrenaron este viernes su tema Se quema en las diferentes plataformas digitales. La canción está acompañada por un llamativo videoclip en YouTube que cuenta con las participaciones de dos referentes del feminismo. Maca Sánchez, quien lucha por la profesionalización del fútbol femenino y los derechos de las mujeres en el fútbol, y Luciana Pequer, periodista especializada en género. Además, el video muestra escenas de la vida cotidiana donde el machismo y el patriarcado se hacen presentes en la sociedad como.